Hola Somos Lucas Valtrani Y Marcelay de Medina Y queremos invitarte a que nos acompañes este 5 de Julio 6 y media de la tarde En el CIC Miami En donde obtendrás técnicas de empoderamiento para llevar tu vida al siguiente nivel y Conocerás herramientas neurocientíficas para entrenar tu cerebro y ser feliz Recibirás información actualizada muy valiosa Y aprenderás ejercicios prácticos que puedes aplicar en el día a día Y así lograr El, el equilibrio el perfecto, perfecto.